Se ha aprobado en el Pleno de la Junta de Distrito de Torrero una moción que lleva como objetivo que este barrio sea considerado como un espacio de memoria democrática, algo que se lleva reivindicando por la ciudadanía del barrio desde hace muchos años a través de jornadas eh, de diferentes ámbitos y en concreto las asociaciones del de Cantero de Torrero, la Asociación Montes de Venecia Torrero y la Asociación Arma de Recuperación de la Memoria Histórica han elaborado un informe para llevar adelante esta moción. Para nosotros, como Junta de Distrito, es un acto para reconocer, para poner en valor de justicia y de reparación de aquella época de represión y es un motivo de alegría porque es una reivindicación ciudadana. A partir de ahora, como Junta, acompañaremos a estas entidades, a estas asociaciones, para que acudan al Departamento de Patrimonio y Memoria Democrática del Gobierno de Aragón y lleven adelante esta propuesta. De tal manera que este espacio, como esta cárcel que tenemos aquí, la antigua cárcel del Torrero, las tapias del cementerio, el Laurel sean una ruta turística, un lugar de recorrido donde todos y todas podamos rememorar y recordar esas personas que lucharon en esos momentos de represión.